UADC Informa. Vinculación. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, compareció ante las y los integrantes de las comisiones de presupuesto y auditoría gubernamental y cuenta pública del Congreso del Estado de Coahuila para explicar los señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado. Aclaró que la universidad ha sido transparente en la gestión de recursos y rendición de cuentas y con el Plan de Austeridad y Ahorro se ha logrado incrementar la matrícula en educación superior en al menos el 4% además de resolver el tema de pensiones y dobles plazas en la universidad. Calidad Académica El 100% de los programas evaluables de licenciatura de la Unidad Torreón están acreditados por su calidad, así lo informó su coordinadora Lorena Medina Bocanegra durante la presentación del tercer informe de actividades de su segundo periodo. Destacó los logros registrados en calidad académica, extensión y vinculación con el sector productivo, social y deportivo, el gobierno universitario en los procesos de elección y la participación en la reforma del estatuto universitario. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales invita a cursar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Unidad Torreón para el próximo ciclo escolar. Durante el programa se forma a los profesionales con habilidades y capacidades para investigar, organizar y dirigir a las diversas entidades del sector público en la realización de sus funciones. El registro para adquirir la ficha de inscripción para el examen de admisión es del 3 al 14 de febrero. ...a través de la página de internet www.guadec.mx... ...en el apartado de Admisiones. Para más información comunicarse al teléfono 871-712-5465. La Dirección de Asuntos Académicos invita a maestros universitarios... ...a tomar el diplomado de Desafíos y Reflexiones. El objetivo es proveer herramientas que permitan a los docentes... ...enfrentar de manera sólida y argumentativa... ...el trabajo académico, colaborativo e interdisciplinario entre sus estudiantes y colegas, basado en el análisis de tópicos relevantes de la última década. El diplomado se divide en seis módulos y cuenta con valor curricular de 100 horas. Para más información e inscripción, comunicarse al teléfono 844-415-2952 o visitar la página www.guadec.mx-cedec. Universidad Autónoma de Coahuila en el bien fingamos el saber.